como medida de coerción al envenenador hospitalario, como se le ha llamado. Este muchacho que ha creado un hito hace mucho tiempo que no se hablaba de asesinatos en serie en el país. Eh, vemos este caso que sucedió aquí en San Francisco de Macorís y en Santiago donde este muchacho Antonio Fermín García alias Rafael eh, conocido como el envenenador hospitalario, está acusado de envenenar menos a cuatro mujeres, y, tanto en hospitales de Santiago como de San Francisco de Macorís. Él va a ser procesado tanto aquí como allá. En el caso de aquí, la haitiana, gracias a Dios, sobrevivió, pero en el caso de Santiago, de los tres casos conocidos de Santiago, uno de ellos murió. Vamos a ver este caso cuando este muchacho fue apresado y vamos a ver lo que dice la magistrada Smiling Rodríguez sobre este caso del envenenador hospitalario. nada ¿Eh? Dicen que tú me hiciste porque le tienen odio a los cristianos. Ah, ¿Esto es verdad? No. no. dice no. no que tú me un y el completo un ¿Ustedes tienen algún vínculo sentimental? No, tampoco. Yo no tengo odio a ninguno de cristianos. ¿Eh? Sí, ¿De lo ¿De ¿Hm? lo De... De... De... De... Villatapia. De... Villotapia? Entonces, ¿por qué tú crees que te están acusando de eso haciendo? No, inocentemente. inocentemente. No, me... Mira, tú, tú has estado hace tiempo enamorando, enamorando a la haitiana no. y, y intentaste llevártela del hospital con el líquido. No. ¿Cómo ¿En, en realidad, ¿qué fue lo que sucedió con la, con la haitiana? Yo no le dije nada a ella, yo no sé, yo, no, yo ni siquiera la conozco a ella. ¿No te habías juntado con ella nunca? Nunca. ¿Pero tú intentaste venir a lo que decía la policía? No, tampoco. Un veneno que tengo que en los bolsillos. Un veneno que tengo en los bolsillos. Bolsillo. Me contraen a mí, tiene poco, ¿Qué veneno me lo a, a según, según dice la policía. Ah, no, pues, yo no lo no, no, La policía ah, dice no. muchas cosas. Está? Pero tú, tú no te habías juntado con ella, Antonio, no, con, no. Esa, con esa haitiana. No, nunca, yo ni siquiera la conozco. ¿Por qué tú crees que te quieren te ah, hacer esto? Bueno, porque siempre buscan un inocente para hacerle daño. No le dieron el jugo yo me dije que quiere que bebe ese jugo yo le dije que no quiere yo le dije que quiere que bebe ese jugo Y después fue Comprar ese jugo Después traigo dos vas a darle al niño mío Me di que está pagando nada Y después tiene obligado Que yo para beber ese jugo yo le dije que no quiere yo le dije que tú quieres que bebe ese jugo Y después yo solo llego Y tengo que con niños Para calcular y se la cosa y después, me dice que tú vas a olvidar ese jugo, yo le diría que no quiere, para botar, me dice que no, no lo bota, que le quiere bebé. Yo creo que es un ching, después yo le voy a un ching, un ching. Después, se va a dar un pita, y no se arregla. Y después, el doctor, yo voy a la ingresa, y después de todo. No, En el día de ayer fue conocida la medida de coerción al nombrado Antonio Fermín y pues le fue impuesta prisión preventiva a cumplirlo en el CCR Vista Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En ese orden la Fiscalía de Duarte además mantiene una comunicación constante con la Fiscalía de Santiago y será remitido a dicha localidad a los fines de que también sea procesado e investigado por el hecho o los hechos que se le imputan en la ciudad de Santiago. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue la medida magistrada que le pusieron a este proyecto? La medida impuesta fue prisión preventiva por el espacio de tres meses. <tose> M -m el aspirante artista Ángel Luis de la Cruz Betanque fue apresado, acusado de robarse unos unas bebidas de un colmado en el sector Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís. Él estaba vendiendo esta mercancía que ustedes ven a la izquierda y fue apresado. Él dice que esto fue un regalo de Navidad que le hicieron, esta, esta mercancía, que no es cierto que él se la robara y que el dinero que tenía fue que él lo lo recolectó pidiendo. Vamos a escuchar lo que dice este muchacho con respecto a esta acusación de, de este robo en este colmado. ¿Quién está con las ranas? Más o menos me voy a dejar ningún colmado. Digo ese, que yo me metí con esta Pero mentira, ellos tienen que bueno, ver. Romperme bien si fui yo que me lo robé porque yo, yo, yo, yo soy ladrón y no me está OK. estás comprando porque te qué la tienda por unos rojos y eh, lo eh, que yo me llevé eh, de una vaina que me dieron a mí y estaba nuevo en todas sus sellado estaba, estaba todo sellado ¿Dónde, fue? ¿Eh? ¿Dónde ocurrió eso eso a mí me fue durmiendo fue allá abajo eh, en, en el, en el, en el, tri el triángulo Allá abajo. ¿Cuál es el nombre? Ángel Luis de la Cruz Bertán. ¿De dónde tú eres? De ahí, Lucas. ¿De ahí ahora. no? Con Blanca. Tú no tienes tu... no para que te agarran los ¿Qué me agarran con qué? Con el robo. Con, con, ellos lo dicen, ya me fue a mí que me agarran con los romos, pero ellos dicen que aquí le fue robado. Pero los monos robados y los cuartos también, que son míos, como los gané yo, oseando en la calle, pidiéndole a la gente. ¿Y ese romo que tú compraste? ¿Eh? ¿Ese romo que tú compraste? ¿Dónde tú lo compraste? Yo no lo compré, porque yo no voy a decir la mentira. Yo no lo compré, pero ¿Sí? ese romo, ese romo me lo dieron a mí de Navidad. No tengo que hablar de más, porque me ya, no me un visto, haciéndolo mal. Me busquen bien, y la prueba también te toca, no a ver si veas el Bueno, ahí está lo que dice este muchacho. Miren, ayer hablábamos del caso de los huevos del gobierno que ha estado poniendo huevos este gobierno desde que comenzó eh, el pasado mes de agosto. Uno de ellos es la regulación eh, de la medida de cerrar las iglesias ayer permitió en un, en un nuevo decreto que las iglesias puedan el gobierno eh, permitió que puedan elaborar eh, durante tres días a la semana nosotros decíamos que por qué no se había tomado en cuenta esto antes por qué no se consensuó la las mismas iglesias se enteraron por la prensa. Se enteraron por la prensa de que ellos no podían, de que iban a cerrar. No tenían el conocimiento, o sea, nadie habló con ellos previo a esto. Entonces viene la presión. El gobierno enmienda esto, este, este decreto. Y ahora las iglesias van a laborar tres veces por semana. Entrevistamos al Padre Isaac García, al Padre Isaac de la Cruz García, sobre el protocolo que se va a llevar a cabo en las iglesias, luego de, eh, vamos a ver el, el próximo post, señor director. Luego de esta rectificación por parte del gobierno en el día de ayer, vamos a escuchar lo que nos dice el Padre Isaac en este sentido. Bueno, la, hemos recibido con gran alegría la revocación del artículo 10 del decreto 740 20, que se había establecido donde las iglesias, tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas debían cesar hasta el día 10 en sus eh, actividades religiosas. Por muchas vías se mandaron Gracias por escucharnos, porque una de las cosas principales que tiene esta sociedad es que necesita algo que le ayude a refrescar el alma ante tanto cansancio, como mismo ha dicho el presidente, y ante tantas situaciones que abruman el ser humano ante esta pandemia. La iglesia católica al menos irá haciendo misa como lo ha estado haciendo control del personal, la cantidad establecida según los espacios que tenemos en las iglesias y de igual manera todas las actividades masivas como son la fiesta de la alta gracia en el actividades como el Cristo de los Milagros en Bayabana, actividades también de fiestas patronales han estado reducidas a cero y han sido prohibidas en la iglesia católica y se ha preferido que todas las actividades sean hechas en forma virtual con asistencia de un mínimo público de fieles cristianos así que seguiremos con estas mismas medidas vuelvo y reitero el agradecimiento al presidente y a las autoridades que han escuchado el clamor no de los sacerdotes, no de los obispos que hemos podido también manifestar eh, nuestra, nuestra solicitud de revocación de este artículo sino a toda la feligresía católica y evangélica que habían estado pidiendo la necesidad de seguir reuniéndonos esto significa un alivio también espiritual ante esta pandemia. Así que a través de ustedes los medios de comunicación agradecemos de corazón esta medida y le daremos el mejor uso con la restricción de los fieles en los temas. Me dice mi hermano José Antonio, del restaurante El Dorado, que donde están más cubiertas las medidas eh, preventivas, las medidas sanitarias en una iglesia o en un restaurante. Dice José Antonio esto y él tiene razón. O sea, ¿qué es lo que el gobierno tomó como parámetro para determinar que en las iglesias se puede eh, eh, trabajar se puede estar y en un restaurante donde cada quien está en sus mesas individuales no se puede o sea guardando las distancias verdad porque una cosa es el encuentro con el señor que yo entiendo que se puede hacer en todas partes y otra cosa es un restaurante pero tienes razón mi hermano José Antonio cuando hace estos planteamientos que las autoridades sanitarias tienen que planteárselo. Raquel está haciendo un gran trabajo la vicepresidenta desde el Gabinete de Salud, pero ella no es una especialista en salud. Y todo esto tiene que analizarse de una manera fría. Qué es lo que más nos conviene a la población en estos momentos en que vivimos esta situación fuera de serie, que es esta pandemia, ninguna de estas generaciones habíamos vivido una situación como esta, muy difícil. Hay que buscar la mejor de las soluciones, pero hay que hacer un consenso de cuál es la mejor realmente.